Pone al servicio de la gente, porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.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 El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observador u observadora electoral. Quienes tienen la facultad por ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral. Tienes hasta el 30 de abril del 2021 para acreditarte. Para más información llama al 492-92-20606 extensión 125 y 127. O ingresa a www.ies.rg.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Zona 5 también llegaron los más locochones del barrio: La Chantal, La Coqueta. Soy El chico pasote, un chavo.